Hola a todos y bienvenidos a Danstein, el canal donde aprendes matemáticas de manera fácil y simple y todas las afines a ella. El día de hoy veremos el tema cuadrados mágicos. ¿Qué veremos? Definición de los cuadrados matemáticos o cuadrados mágicos, cómo resolver los cuadrados mágicos y por último ejemplos de aplicación prácticos. No siendo más, comencemos primeramente definamos es una tabla un cuadrado mágico es una tabla de grado primario donde se dispone de una serie de números enteros en un cuadrado o matriz de forma tal que la suma de los números por columnas, filas y diagonales principales sea la misma ¿qué quiere decir eso? veamos este ejemplo acá tenemos un cuadrado de tres filas por tres columnas entonces si sumamos esta diagonal cada uno de estos números debe ser igual a sumarlo de esta manera estos valores deben ser iguales por ende también si es de forma vertical o también para esta diagonal eso es lo que indica el cuadrado mágico sus sumas se deben aplicar para cada uno de esos tres lados para este, este y para cada uno de ellos. Veamos pasos para resolverlo. Primer paso. Un consejo. Pueden tomar nota de estos pasos. Pausan el video para que se puedan guiar a la hora de resolver estos cuadrados mágicos. Paso número uno. Busca las casillas que se encuentren más cifras completas y efectúa la operación entre ellas. Generalmente siempre son sumas, pero pueden variar este tipo de operaciones. Número 2. En orden de secuencia la cantidad total que obtuviste, restarle las cifras de la otra línea a la cual le falte solamente una casilla. Paso número 3. Coloca el resultado correspondiente y analiza si al colocar el número... Aumentan las cifras para resolver esa siguiente línea. Paso número 4. Continúa con los pasos 2 y 3 hasta completar de rellenar el cuadro. Veamos algunos ejemplos prácticos. Número 1. Encontrar los números que hacen falta al siguiente cuadro mágico. Entonces tenemos lo siguiente. Va, vamos a resolver los valores que están haciendo falta para que el cuadrado quede completo. Entonces, si ustedes observan bien, miren que esta diagonal está completa. Entonces vamos a empezar a resolver esta diagonal primeramente. Vamos a empezar, nos quedaría 11 más 9 más 17 más 13, que es lo que tenemos acá. Sumamos esto y nos da 50. Este valor ya está definido, quiere decir que las cuatro casillas en todos los lados tienen que dar 50. Ahora vamos a buscar dónde hay 3. Podemos mirar que aquí hay 1, 2, 3. Entonces lo que vamos a hacer a este 50 le vamos a restar las otras. Ah, también podemos aplicarla para este. 14, 9 y 8. 50 menos 14, 9 y 8. Esto nos daría 31. ¿No olviden que sumamos todo esto y lo dejamos con signo menos. 50 menos 31 nos da 19. Quiere decir que este valor debería ir a este lado. Lo vamos a reemplazar ahí. Ya hemos puesto este valor. Continuemos con la siguiente. Ahora, tenemos este valor... No olvidemos que acá es 19, pequeña corrección. Entonces, 50 menos 6 más 19 más 13. Esto nos da menos 28. 50 menos 28. Esto nos da el valor de 12. Quiere decir que a este lado vamos a poner el número 12. Miren que cada vez vamos a empezar a rellenar cada uno de los espacios que están haciendo falta. Ahora, siguiente. 50 menos 10, 7 y 13. Sumamos los tres valores. Eso nos da 50 menos 30. Y 50 menos 30 nos da 20. Entonces este valor sería el valor de 20. Ya lo reemplazamos acá. Y ahora seguimos con esa secuencia. Entonces siempre no olviden que la suma de todo nos da 50. Ahora, 50 menos 20. Más 11 y más 14, efectuamos esto, nos da 45. 50 menos 45 nos da el valor de 5 y lo reemplazamos acá. Ya tenemos este valor, ahora continuamos con esta fila. Ahora 50 menos 5 más 17 más 12. Efectuamos la operación entre estos números, esto nos da 50 menos 24. Dándonos un valor de 16. Y lo reemplazamos acá. Miren que ya estamos a punto de terminar de llenar el cuadrado. Ahora, seguimos con el siguiente. 50 menos 10. Más 16 más 9. Vamos a encontrar el número que hace falta acá. Esto nos da 50 menos 35. Dándonos un valor de 15. Y lo reemplazamos acá. Siguiente. 50 menos 11, más 15 y más 6, también lo podríamos haber hecho 50, menos la suma de estos valores, tiene que cumplirse, pero lo tomamos este, 50 menos 11, más 15, más 6, dándonos un valor de 50, menos 32, y esto nos da un valor de 18, verifiquemos si está bien, 18 más 8 nos daría, 26, 26 más 17 nos da 43, y 43 más 7 nos daría 50. Quiere decir que el cuadro mágico está bien solucionado. Veamos un siguiente ejemplo. Número 2. Completar el cuadrado si se tienen las siguientes respuestas. Ahora tenemos fraccionarios. No nos podemos asustar por el manejo de fraccionarios. ¿Tienen alguna duda? Les recomiendo que vean un video acerca de manejo de fraccionarios. Pero se aplica el mismo principio. Bien, y nos dan estas respuestas. que son? Números mixtos. Un dos tercios, un 7 doceavos y un tres cuartos. Como primera medida, debemos reemplazar y convertir estos números a números enteros. Vamos a empezar con eso. Empecemos con un 2 tercios, 1 por 3 más 2, 1 por 3 nos daría 3 más 2 nos da 5 y conservamos el denominador quedando 5 tercios. Hacemos lo mismo con este 1 por 4, 4 más 3, 7 sobre 4, 7 cuartos y por último 1 por 12 daría 12 más 7, 19 12avos. Ya tenemos estos tres números, quiere decir que ellos deben estar ubicados en alguna de esas tres posiciones. Pero es para ello, vamos a seguir haciendo el mismo principio que nos recomiendan los pasos. Primeramente, sumar la línea completa. Miren que esta diagonal está completa. Podemos efectuar la suma de estos tres números. Entonces, vamos a ponerlos acá: 5 sextos, 11 doceavos, más 1 sobre 1. No olviden, si no tiene denominador, le ponemos el número 1. Ahora. Esto nos quedaría, mínimo con múltiplo, el 12, 12 dividido 6 nos daría 2, nos ponemos el 2 acá, 12 dividido 12 nos daría 1, por eso tenemos el 1 acá, y 12 dividido 1 da 12, y multiplicamos cada uno de ellos, 10, 11 y 12, nos quedaría de esta forma, y ahora sí efectuamos la suma, esto nos da 33 doceavos, lo podemos simplificar, sí, es múltiplo de 3, 3 más 3, 6, y 1 más 2, 3. Entonces, simplificando, nos quedaría 11 cuartos. ¿Qué quiere decir? Que la suma de estos tres valores es 11 cuartos. Lo ponemos por acá para tenerlo bien presente. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Este 11 cuartos lo vamos a ir restando a los que tengan dos cifras. Empecemos por este lado. Vamos a resolver acá. Nos quedaría 11 cuartos menos un doceao. Y menos 1. Lo mismo. Entonces, hacemos lo mismo. ¿Qué nos quedaría acá? Mínimo con múltiplo es 12. Lo mismo. 12 dividido 4, 3. 12 dividido 12, 1. 12 dividido 1, 12. Y efectuamos la operación en cada uno de los numeradores. Entonces nos quedaría 33, 1 y 12. Y efectuamos la resta, quedándonos 20 doceavos. Simplificamos. Esto tiene... Acá eh, tiene mitad y también tiene, podemos sacarle mejor cuarta. Cuarta de 20 sería 5 y cuarta de 12, 3, quedándonos 5 tercios. Este valor es el mismo que tenemos acá. Quiere decir que corresponde a este espacio. Aquí debe ir 5 tercios. Ya hemos encontrado uno de los cuadrados que hacían falta. Vamos ahora... Continuar con otra fila. Entonces vamos a seguir con la siguiente. 11 cuartos. No olviden que ese es el principal. Le restamos 5 sextos y 1 sexto. Para encontrar el término de acá. Lo mismo. Sacamos acá el mínimo con múltiplo que sería 24. Acá nos quedaría 6, 4, 4. Y efectuamos la operación. Quedándonos 66 menos 20 menos 4. Hacemos la resta y nos da 42 24 aos. Simplificamos, quedándonos el valor de 7 cuartos. Ahora lo podemos reemplazar. Tenemos 7 cuartos. Vamos con el último valor que nos está haciendo falta. Entonces, lo podemos hacer por este camino, por este. Es indiferente. Entonces, 11 cuartos volvemos, le restamos un sexto y le restamos 1. Sacamos mínimo con múltiplo que sigue siendo 24, 24 dividido 4 da 6, 24 dividido 6 da 4 y 24 dividido 1 daría 24. Efectuamos la operación que está acá, esto nos daría lo siguiente, 66, 4 y 24. Efectuamos esta resta quedándonos... 38, 24 avos. Esto tiene mitad, 38, la mitad es 19 y la mitad de 24 es 12, quedándonos 19 doceavos. Miren que es este número que tenemos acá. Ahora sí, lo podemos reemplazar. Miren que cada uno de los números fueron reemplazados. 5 tercios quedó acá, 7 cuartos quedó en esta posición y por último 19 doceavos quedó acá. Verifiquemos si la respuesta es correcta. Vamos a sumar estos valores. Sería 1 sobre 1 más 19 doceavos más un sexto. Mínimo con múltiplo sería 12. 12 dividido 1 daría 12. 12 dividido 12 daría 1. Y 12 dividido 6 daría 2. Y multiplicamos por cada uno de sus numeradores. Efectuamos la suma. Esto nos da 33 doceavos. Pero podemos ver que es múltiplo de 3. Tercera de 33 sería 11. Y tercera de 12, 4, quedándonos 11 cuartos, que es la respuesta de la suma. Miren que tenemos acá el número 11 cuartos. Y podemos dar por concluido el tema de cuadrados mágicos. Si te gustó mi video, no olvides de dar una manito hacia arriba y suscribirte a mi canal si es la primera vez que ves uno de mis videos.